Bien, cuando yo ya he acomodado la cámara para ver lo que quiero ver de mi escena, eh, puedo destildar el fijar la cámara, si esta vista me quedó muy chiquita, y sigo utilizando los comandos de visualización, moviendo la ruedita del mouse, teniéndola apretada para girar como quiera. Esto ya quedó, y esto yo puedo intermitentemente volver a fijar para acomodar algo de la cámara, eh, si quiero si me interesa moverla o algo por el estilo si ¿sí? puedo volver a acomodarlo y puedo volver a destilar si ¿sí? para acercar o alejar la vista vamos entonces ya que tenemos las luces tenemos la cámara vamos a eh, a ver voy a acomodar aquí porque me quedó un poquitito ahí ahora sí eh, vamos a prepararnos para generar el render para eso, en primer término, voy a venir acá a esta opción eh, que es el editor del entorno y voy a cambiar por ahora, simplemente voy a cambiar el color de fondo. Desde aquí puedo elegir el color que yo quiera para el fondo. Ustedes eligen el que a ustedes mejor les convenga. Bien, Ahí quedó y voy a configurar el render desde esta, este icono eh, de la cámara, aquí por defecto ustedes eh, les va a figurar seguramente 1920 x 1080 seguramente va a estar configurado así y acá decía eh, 50% si está configurado así quiere decir que si yo hago ya el render obtendría una imagen de la mitad de esta cantidad de píxeles porque acá dice 50% bien. entonces en nuestro caso nos interesa obtener una imagen de 800 por 600 píxeles fíjense, bueno y acá el 100% que aquí dice resolución y no nos dice tamaño en píxeles porque está tomando el término que se utiliza en video en el, cuando hablamos de video o de películas se le llama resolución al tamaño en píxeles muy bien hasta aquí entonces esto es lo que vamos a configurar aquí una vez que ya lo tengo configurado y el, el render va a ser siempre de esta eh, vista de cámara que yo tenga activa eh, le voy a poder decir al programa aquí procesar, procesar imagen, bien. Y esta sería la vista de mi render. Desde aquí vamos a hacer un camino simple por ahora. Más adelante, cuando vayamos a procesar video, eh, lo vamos a hacer desde con otro camino un poco más complejo le vamos a decir desde acá, imagen, guardar una copia de esta imagen y desde aquí vamos a poder elegir en qué formato guardamos la copia podríamos elegir png o jpg eh, también desde acá vamos a poder elegir la carpeta en la que queremos guardar ¿sí? y aquí vamos a colocar el nombre en mi caso le voy a llamar render 800x600 600 ¿sí? Ya elegí PNG, me está dando una compresión por defecto del 15%, como es compresión eh, sin pérdida lo voy a aceptar, y le voy a decir guardar imagen. Muy bien, esta imagen ya quedó guardada. Si yo vengo a la carpeta que es donde elegí guardar, voy a tener mi archivo, que se va a ver de este modo, y si lo reviso, Vamos a ver que mide exactamente lo que yo le, le pedí que midiera, 800 por 600.